Si sí, fui víctima de discurso de odio, a ver, como todo el mundo, pero no, no tampoco, afortunadamente tampoco lo sufrí de una manera muy dura, pero sí que tuve mi, mi, mi parte de discurso de odio tanto por, lo mejor, tener menos recursos que mis compañeros. Soy Carmen Meroño, vivo en Murcia y soy mamá soltera. Mi situación actual, pues, es parada. Mi nombre es Daniela. Desde mis 14 años soy una chica trans. Soy colombiana, tengo nueve meses de haber llegado aquí a España. Me llamo Elvis, tengo 33 años. Es un poco chocante preocuparte a veces de tener que andar por la calle y... No encontrarte con la persona equivocada o no meterte en el sitio equivocado. Yo soy depresiva y lo que acarrea la depresión y pedí ayuda. Y si recibió ayuda por parte del psiquiatra, terapeuta, entidades que te han ayudado. Y gracias a eso conseguí coger el hilo de pedir ayuda para, para vivir. Y no es fácil. No, no es fácil. La burocracia de papeles es muy complicado. Cuando a vos te coge una organización, por ejemplo, de asilo internacional, que hay varias, ellos todavía no saben cómo manejar eso y a veces te sacan muchas excusas y te sacan pretextos y te quieren meter en partes donde tú puedes estar mejor por solamente ser chica trans. Que dicen chica trans, tiene que estar en un piso donde hayan chicas trans o donde haya solamente población LGTB. Afortunadamente, tengo muchas más herramientas psicológicas, más emocionales, más seguridad, para enfrentarme a esas cosas. Al final, tener gente en tu entorno que te apoya en distintas cosas de tu vida, pues es beneficioso. Busco la integración pero sigo sin integrarme y sigo como que todavía como que esa brecha grande pero esa brecha que todavía dice, bueno como es chica trans tiene que estar aquí. Pero al igual incluimos a todas y no te estamos excluyendo pero me están excluyendo todavía. La vida no para la mujer no hay que generalizar pero la verdad que fácil, fácil, depende a lo mejor en qué clase social estés, no es. Bye.